Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien porque soy yo. Prohola y estoy de vuelta un video más diciendo todo lo que me ha pasado y por qué no he estado en mis directos y por qué no he subido más videos. Ok, bueno, el principio es que no me ha dado mucho tiempo porque los estudios me tienen ahogado. Pero va con dos videos de Roblox. El nuevo videos que voy a subir porque he subido de Mario 64, pero ahora voy a subir un simple video de Roblox. Uno de Met City y otro jugando con Sophito. No sé con cuántos ni quiénes me voy a conseguir, pero espero ser famoso. Y bueno, en fin, lo que están viendo este directo, espero que estén considerados que, ¿cómo decirlo? Que estén muy bien, la verdad. Me alegra mucho estar aquí de vuelta, no sé si me están viendo, si me están escribiendo, voy a escribir aquí a ver. Aquí está, ya estoy escribiendo la gente. Bueno, en fin, vamos a ver qué no me responden, pero por ahora... No, no sé. Ok, bueno. Eh, en fin, la cosa es que todos ustedes son mis suscriptores favoritos. Un mundial saludo para todos ustedes. Y bueno, voy a cortar este directo hasta aquí porque voy a, hacer, a subir el video para que ustedes dejen su like, comenten y vean qué cosas geniales le da la vida. Un abrazo para todos ustedes, muchos besos y de todo. Ahora, si me disculpan, nos vemos hasta aquí. Ah, por cierto, ahí abajo en mi, en mi mundo de comentarios les dejaré eh, el perfil de mi, de mi cuenta de error. Bueno. Ya, deme un segundito, amigos. Bueno, aquí estamos. Bueno, chicos, bueno, bueno, bueno. Ok, ya he dejado, ya voy a dejar mi perfil aquí. Y ya puse el comentario de una cosa que quiero subir también. Y bueno, hasta aquí sí lo voy a dejar, de verdad. Me gustó demasiado estar con ustedes. Y un aplauso porque desde pana estoy emocionado de volver con ustedes. Tal vez no estaré subiendo videos seguido pero estaré subiendo hasta el domingo. Así que, sin más, su permiso, me tengo que retirar y ahí les dejaré mi video. ¡Adiós, amigos! Recuerden una cosa, si no te has suscrito a mi canal suscríbete, deja tu like y activa esa campanita que está ahí para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así que si ahora me disculpan, me voy. Adiós, los quiero.